Así lo informó la directora regional nordeste del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia conani Josefina Taveras, posterior a invitar a la ciudadanía a ser partícipe de la actividad en donde darán a conocer los logros y retos de en la entidad del año que casi culmina. Sí, esa actividad eh, la tendremos el próximo miércoles en el Ayuntamiento Municipal a las 9 de la mañana. Ahí estaremos... Eh, Esbozando sobre los diferentes, eh, pro, diferentes programas y actividades que realizamos durante todo este año, en eh, nuestros logros, eh, nuestras metas y nuestros logros durante todo este año. O sea, este año fue intensivo, podríamos decir, con relación al trabajo, porque estábamos enfocados en los talleres de crianza positiva, ...en lo que era la reestructuración del directorio y juntas locales... ...y gerente de apoyo en toda la región nordeste. Eh, con relación a los casos eh, psicológicos, trabajo social... ...pues eh, más o menos podríamos eh, decir que se han, han mantenido... ...no te puedo decir eh, que, que han disminuido o aumentado... ...porque ya en la próxima semana... Es que lo vamos a decir ya pues de manera eh, gráfica. La funcionaria habló además de la importancia de que la ciudadanía esté al tanto de los trabajos y desarrollos de las entidades del Estado. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.